está la las que el pendejo del Philly se le olvidó su bolsa de mí. Y ahora se tiene que con el albe, también pendejo de ¿sí? quiere la cámara antes de que la pague? Estoy bien. ¿Usted señorita? Oh, ¿Sí, señorita? ¿Usted es un aquí? esa voz? También cabe suave. yo estoy bien chingado, me Y también. Por eso traigo mi calzón. Es <risa> dicho hasta que se le a las cosas. Todo el más fue el Philly que se le su puta cobija. <risa> no bueno, pregúntele si se trajo el juego de Pokémon en una bolsa. <risa> sí lo traigo, aquí ¿Sí? está. A ver, eh. Eh, Philly. Philly. Yo también traigo una bolsa para el último. ¿Qué? ¿Las de que trajo un poco de la cobija no? Sí, yeah, quería jugarlo con mi 10 imaginario porque no lo tengo ¿Pero estás seguro que no trajiste la cobija? <risa> <risa> no lo sé, creo que sí yeah. repuesto. pues, buenas noches. noches Buenas noches Son las 5 de la mañana y nos vamos a dormir, good night